Bueno, todos bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí en... Eh, Como se dice, StumbleGuys like? Aquí lo tenemos. ¡Ah, hola Tumble hola Tumble Vale, así que si alguna lo no vas a tener que darle un gran like, suscribiros y activar la campanita para no perder ninguno de mis vídeos. Así que vamos para allá. Vamos para allá, verá. A verá a ver, a cómo es este juego. No, en es que creo que tiré una ruleta Le dije, probé la ruleta Y me salió, gané ¿eh? La ruleta Le tiré la ruleta y me salió esta skin Por suerte Bueno, tuve suerte porque me salió la ruleta Y ya la ruleta Está girando Y los corazones palpitando Que le tocará Que le tocará Son re, son re, son re, son re, son retrasados mental, mental, mental, mental, por lo que se supone de todo, de dedos de gordo, gordo, gordo, gordo. Pasamos, pasamos de sobras Si ahora me pongo a hacer tonto, no. ¡Eh! ¡No escobarte! ¡Pablo sí! Escobar! ¡Escobar, ¿eh? que te metas por las cobas! Si añades Pablo más Escoba... ¡Pablo Escobar! Ay, que se me cae la lago y las nace de la risa. Bah. Siguiente. que mi equipo sean buenos, porque como sea mi equipo una poronga, ojalá hemos perdido pero seguro, seguro, seguro. ¿Para que tiran balas sorrata por favor. Eh, lo nuestro es nuestro. sap ¡Gracias, sí, sí. graciosillos que se quedan ahí en el punto, mismo punto, mismo punto, mismo punto. Y aunque ven, están en otro, pum, y van al otro para qué fa fastidiar. Joder. ¿Para qué? ¿Para qué quieres patear? A ver, vamos a tirar a cogerla. No, Voy a ver, tengo para comprar algo. ¡Sí! ¡El robot! ¡Me lo equipo ahora, me lo equipo ahora, me lo equipo ahora, me lo equipo ahora, ahora! ¡Qué guapo! ¡Qué re guapo, ¡El robot! Ya, es que todas las que se que te la... este eh, No te gasta por comprar. Te puedes conseguir muy fácilmente. Te pasas un año entero jugando este juego... O te gastas un montón de dinero y ya está. Mm, mm, mm, mm. Eh, yo, denuncio, yo no juego nunca más Al no Guys Si tiene copyright La música Y es nuestro, es nuestro No podéis sacarla en un vídeo ni nada no seguro sé, es que no? Pero yo te digo que si lo hacen Me reportan por el sonido Los de Youtube eh, Y me dicen que no puedo pagar No tiene Lo que previene. Si encontréis algún vídeo que os parece divertido y tal, me podéis... Me muevo por siempre a lo mismo. Es la de por equipos Jugando con amigos es una, una poronga una poronga una poronga otra vez mi pregunta es que antes estaba intentando grabar no tenía unos, unos problemas uno se grababa y tal he jugado y ya me ha aparecido uh. este mapa y le he perdido por la culpa de estos imbéciles de que eran no, no, no, no. O, éramos dos Y para... Para para que mi compañero un la pelota. No, no, no, no, no. Se no bien, se encarga bien esta pelota. No, estaba ahí muy cogida, pero es un personaje muy lento y he tardado. y necesitamos? Estamos empatados, hacemos la pronga y ya está. Mar... Hemos perdido. Ya no me apetece. Así. No, Venga. Antes sigamos jugando. Para allá. Las de oro y las.. Aunque. Aunque es un montón de jugando, muy difícil conseguirlas. Si las consigues. Es muy sordudo. Si a jugar ahora. Lo más seguro es que no te toque. Me no es que lo hacen. Y lo más malo que te puede pasar cuando ya haya un montón jugando y tiene un montón de skins y tal. Eh, eh, ¿Por qué mi personaje no reacciona? No le digo que se mueva. Una persona se me pone en todo medio en el momento que quiero saltar. A ver, vale. Clasificados perfectamente. La del robot, y la niña también pero que, si tuviese si al menos es que gratis el juego las skins, al menos que sean de pago como en el stumble guys como en fall guys no a entiendes? porque si son de estas de, pa de pago para menos la gente las compra las skins y se hacen muchas skins como la de fall guys vale, vale la skin, pum. ya tenemos todas estas skins, pum. ya no queremos hacer nada más, nunca más Ahí el de la bala lo sacaron porque la gente les pedía un montón. Nuevo mapa, nuevo mapa, nuevo mapa. ¡Dame la comidita! ¡Oye! ¡Oye! ¿Por qué me he caído. Si os ha gustado este gran vídeo, no tenéis que darle un gran like, suscribiros aquí a la campanita para no perder ninguno de mis vídeos. Nos vemos a la próxima, chao, chao.